Bueno, pues esto es horror, el horror, una vez más. Y esta es la crítica de la película Ojos de Fuego. Empezamos. Y es que este pasado viernes ha llegado a las salas de cine de medio mundo. Y también en, en Estados Unidos en la plataforma Peacock, la nueva adaptación de la novela de Stephen King, Ojos de Fuego, Fire Starter. Una novela que, que el escritor de Maine publicó en 1980 y que ya fue llevada al cine en 1984, producida por Dino de Laurentiis, dirigida por Mark L. Lester y protagonizada por Kate Davis y. Drew Barrymore en el papel protagonista. También estaban George C. Scott y Martin Sheen en la película original. Una película de la que el propio King no quedó nada satisfecho, a pesar de ser una adaptación bastante fiel de la novela original. El caso es que ahora, eh, 42 años después de la publicación de la novela y 38 años después de, de aquella primera versión, llega esta especie de, de remake o de reboot. Eh, Ojos de Fuego, Firestarter, que ha sido una franquicia dentro de, del universo de adaptaciones King, que incluso en 2002 tuvo una, una secuela, la película de Drew Barrymore en 2002, tuvo una secuela televisiva, a modo de estas miniseries de dos capítulos de Rain Pico que hacían de, de Stephen King hace en los 90 y primeros 2000, ¿no? tipo eh, It, Angoliers, eh, Apocalipsis, El resplandor, pues hizo una especie de secuela de, de Ojos de Fuego con la actriz Margit Moreau, que era una, una secuela directa de, de aquella novela con, con una Charlie McKee en vez de, de niña, como en la novela ya adolescente, ya con 18 19 años. El caso es que ahora llega esta nueva versión Dirigida por, por un tipo, Keith Thomas. Que venía de, de hacer una película de Vigil. Una película de terror. Que, bueno, bueno no, no fue un, una película británica. Que, que la verdad es que tuvo una, una recepción bastante, bastante interesante. ¿no? Eh, este de, de Vigil. Y de hecho ahora está... Dirigiendo un episodio para la nueva serie de, de televisión de Guillermo del Toro, un cabinet, o, cabinet of Curiosities. Eh, y este que Thomas ha dirigido esta versión de, de Ojos de Fuego, Firestarter, producida por. por Jason Bloom y su Bloomhouse, los, los nuevos gurús, la, la nueva productora gurú del terror. Y por. Akiva Goldsman. O sea, venía. Viene, Viene con buenos nombres detrás. Y un presupuesto. Este Ojos de Fuego se ha hecho con un presupuesto pequeñito. De, de unos 12 millones de, de dólares. Creo que, que he leído. Que, bueno. Y el caso es eso: que llegó, ha llegado este viernes a cines. Y también en Estados Unidos eh, a Pico. En, en digital. En plataformas digitales. Y de primeras la, la crítica no no ha recibido demasiado bien la película. Y es que esta nueva versión de Ojos de Fuego, protagonizada por, por Zac Efron, y una actriz, una niña, de Charlie Mackey, hace una niña que, que mirando en internet tiene una carrera bastante larga e interesante, Ryan Keir Armstrong. Tiene, la, la, la niña tiene 12 años ahora y tiene una carrera larga, pero yo es la primera vez que la, la he visto y es quizá Ryan Armstrong es lo, lo más interesante de, de la película, no haciendo de Charlie Mackie eh, la película no, no ha tenido la crítica ya nada más empezar eh, le ha dado mucha caña y es que según uno empieza a verla eh, se salta ciertas cosas de la novela yo no sé cuántos habéis leído Ojos de Fuego pero Ojos de Fuego yo fue la, la primera novela de, de Stephen King que leí cuando era un muchacho con 11, 12 años y a mí ojos de fuego una de las cosas que, que más me llamó la atención es que habla mucho de la, so de la soledad. O sea, tú vas leyendo el libro y habla mucho de la soledad de, de un padre y una hija que van huyendo y de cómo luego los capturan, los meten en un laboratorio y separados y solos empiezan a experimentar con ellos, ¿no? entonces a mí me ha llamado la atención, o siempre me llamó la atención que Apocalipsis es una... que Ojos de Fuego es una historia de, de soledad. O sea, Charlie está sola y su padre y Andy está solo. Y, y juntos, y también están solos porque van huyendo. Y, y esta película para mí se ha cargado mucha, mucha parte. Al igual que la película del 84. Eh, sí que comenzaba, ¿no? sí que respetaba el, el que Charlie y Andy, el padre y la hija huían ¿no? y, y estaban huyendo continuamente de estos agentes de la tienda esta especie de organización secreta que aparece en un montón de libros de Stephen King que es súper oscura y súper tétrica ¿no? esta, esta tienda ¿no? Eh, que los quieren capturar porque tienen poderes y quieren experimentar con ellos y la película del 84 sí mantenía esa sensación. Luego que la película, o sea, tenía un director, Markel Lester, no. Markel Lester venía de hacer películas, o ha hecho en su filmografía, tiene películas muy divertidas, como Curso del 84, o Comando la de Schwarzenegger, pero no es un director. O sea, con Markel Lester no esperemos ver una, una grandísima película, ¿no? Y. Y es lo que le pasa al Ojos de Fuego del 84, ¿no? que que adapta el libro pero no le da, no, no tiene una gran no tiene personalidad en, en realidad Ojos de Fuego hubiera estado interesante época con un director de la época ¿no? del terror, con un Carpeter, un Romero, un cualquiera de estos, a ver qué hubieran hecho con, con ese material. Y esta película, que en principio, esta nueva versión del 2022, que viene con un director con cierta personalidad, ¿no? Un chico, un debutante, joven. Para mí, ha hecho una adaptación... Que a mí no me importan las adaptaciones libres, ¿eh? O sea, hay veces que yo he visto películas que adaptaban muy libremente un, una novela y no lo han hecho mal. O sea, a mí que sea más o menos literal o fiel al libro, no. Pero sí se ha cargado, creo, cosas muy interesantes que tenía la novela Y una de ellas es esa sensación de soledad, no de, de Andy y, y su hija, y de Charlie. Eh, a pesar de que Zac Efron está muy bien como protagonista, no ya como adulto, y, y os vuelvo a decir, y esta muchacha, esta, esta chiquilla, Ryan Keira Armstrong, como, como protagonista. no Porque sí que es verdad que la película mantiene ciertos... Ciertos elementos interesantes sacados directamente de, de la novela original. Que todo esto, vuelvo a decir, no sé si la habéis leído, no sé si habéis visto la versión del 84, no sé si visteis la secuela de 2002. O sea, no sé hasta qué punto conocéis la historia de Ojos de Fuego, pero... Uf, sería... Decir que sería como Carrie, pero en buena... A ver, la historia es un... Dos chicos universitarios, Vicky y Andy. Eh, en la universidad se apuntan a hacer un experimento con ellos eh, que ellos no saben lo que van a hacer con ellos les dicen que es un, un experimento con drogas alucinógenas el libro esto ocurre en los años 60 y tiene bastante sentido ¿vale? Está en la universidad en a finales de los 60 y, pues, psicotrópicos les inyectan una cosa que se llama el, el lote 6 entonces a los que experimentan a todos les pasa algo algunos se, todos mueren menos Vicky y Andy que desarrollan poderes, él desarrolla la, un poder parecido, a mí me recuerda el de Charles Xavier en los X-Men, puede manipular la mente, y ella, Vicky, pues tipo una Jean Grey, puede mover objetos con la mente. Se conocen en el experimento, se casan y tienen una niña, Charlie, que la niña desarrolla de nacimiento un poder de la hostia, puede crear fuego con la mente. Entonces, ¿qué ocurre? La gente está, o sea, descubrimos que los del experimento que les inyectaron el lote 6 a los padres son esta organización llamada la tienda que empieza a buscarlos. Entonces, cuando empieza el libro ya Charlie tiene 8 o 9 años y huye con el padre desde hace tiempo porque los de la tienda mataron a la madre y están ellos dos solitos. Y van huyendo hasta que envían a un tipo, a un tipo llamado Rain Bear, detrás de ellos que es un indio súper jodido y... Esa es más o menos la historia de, del libro y la, la película del 84. Esta versión de 2022 mantiene ciertas cosas. O sea, no, Charlie eh, con sus padres, con Andy y con Vicky. Está el personaje de Rainbird. Está la tienda que los persigue. Pero lo que os decía de la soledad. no eh, En esta película la madre está viva cuando empieza la la historia, o sea, Charlie vive con sus padres viven más o menos escondidos porque saben que, que esta gente de la tienda va detrás de ella pero Charlie va al cole y es ahí donde más que aislada es un bicho raro no y en vez de esa sensación de aislamiento que tenía en la historia original aquí es una sensación más de, de que no encaja de que ella se siente un bicho raro, un monstruo no y es como que todo se precipita. O sea, sí me llamaba la atención que los momentos claves del libro o de la película del 84 sí que estaban ahí metidos. ¿no? Eh, la madre muere igual en, el, en la novela que en el que en esta versión. Eh, la huida y cuando llegan a la casa de los viejecitos eh, de Charlie y Andy es igual. Eh, cuando llegan a las instalaciones de la tienda y cuando la, al final la lía parda a par Charlie es igual, pero al hacer una adaptación uh -huh. tan libre eh, se pierde cierta... ¿no? Eh, y creo que es ahí donde ha fallado la película o sea la película se ha pegado la galleta porque no ha sabido capturar para mí eh, la, la esencia del libro porque luego, lo que os digo, tiene un presupuesto muy pequeñito de ¿eh? 12 millones de dólares para una película estadounidense es entre menos y nada a nivel visual la película está bien, o sea, es que lo que siempre os digo en estas críticas, es que, ¿cómo me voy a meter en algo yo técnico de estas películas? Está bien filmada, bien rodada, bien montada, bien sonorizada. Los efectos especiales cum cumplen a la perfección. En realidad este tipo de películas no tienen un gran pero en ese sentido, ¿no? La película está ahí. Pero aquí en... Eh... Y encima tiene gente, o sea, que es que este tipo, Jason Bloom, suele producir películas de terror bastante buenas, está haciendo... O sea, es que el terror comercial en americano está funcionando por, por lo que hace Jason Bloom. o sea, con las Halloween nuevas, El Hombre Invisible, todo lo que hace. Quiero decir, detrás hay gente con talento, aquí creo que lo que ha fallado... Y es que de verdad, o sea, los actores en esta película están estupendos todos, es que... Recupera incluso actriz una actriz como Gloria Ruben y, y recupera a Kirkwood Smith. O sea, es que la película tiene un reparto bastante chulo. Y vuelvo a decirlo, la muchacha que hace de, de Charlie Mackie está mejor que Drew Barrymore en la del 84. Es que yo cuando leía, cuando vi el tráiler, porque el tráiler de, de este Ojos de Fuego no es alucinante, o sea, prometía. Y yo cuando vi el tráiler y vi a la actriz, a la muchacha que hacía de Charlie, dije es que cuando yo leía el libro hace... 30 años me lo imaginaba así, o sea, es que es alucinante y la mirada y eso, esos gestos, esa mirada cabrona que tiene la niña, o sea, el cómo chille, y le salen los poderes. La, la... Quiero decir, ahí la película está perfecta, pero han errado para mí el, el, el enfoque. No, es una película que no. Y mira que me fastidia, o sea. Es... Los que me conozcan un poco saben que a mí no me gusta hablar mal de, de una película ni, ni hablar de algo que no me gusta. O sea, no, no disfruto para nada. De hecho, he intentado... En estos horrores, el horror, he intentado muchas veces no, no hablar mal de una película. Me cuesta mucho. No me gusta hablar mal de, de una película. A mí me gusta hablar de lo, que, de lo que me gusta. Yo tenía muchas ganas de esta película. ¿eh? Y la vi con muchas ganas. Fui el, el día del estreno. O sea, he disfrutado mucho en la espera de Ojos de Fuego. ¿está? Entonces, que ver que el tiro... ¿No? El enfoque de la película falla en, en lo más básico, ¿no? Me fastidia porque es una historia muy chula. La, la historia de, de, de Ojos de Fuego es de las historias más chulas que ha hecho Stephen King. Entonces, eh, yo lo que os digo siempre, eh, si no queréis ir al cine porque es verdad que el cine está caro, es verdad que el cine se está dejando para ir a ver grandes superproducciones que, que ahora es muy difícil que te metas a ver una película de terror de serie B. Y, y más estas que tienen estreno simultáneo en, en cines y, y plataformas. En muy poco tiempo en, en España estará en una plataforma digital. Echarle un ojo. O sea, si os gusta Stephen King, si os gusta Ojos de Fuego, si os gusta el terror, echarle un ojo. Si el daño no os va a hacer pero la pena es que lo que podría haber sido una de las pelis de terror del año, una gran adaptación de, de Ojos de Fuego al cine, ¿no? Pues como cuando en septiembre llegue la nueva versión de Warner de, de, del misterio de Salem's Lot, ¿no? Que, que estamos todos con, con muchas ganas de que llegue esta nueva versión de, del misterio de Salem's Lot. Pues eso verla que no hace daño, verla que tiene cosas buenas, pero desgraciadamente creo que la película, sobre todo si habéis leído el libro y, y os gusta el, lo que... Pro, la película y el final, o sea, la conclusión, el final de la película, el plano final no tiene sentido, pero bueno, eso es eso es, es otra historia igualmente lo que siempre os digo eh, si os ha gustado el vídeo, eh, Suscribiros a este canal, comentad, eh, seguidme en redes sociales, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y regalarnos ese like que siempre sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.